y vamos a correr ciclo Bienvenidos a la Copa Aragón de Ciclocross 2022. Este fin de semana comienza la Copa de Aragón de Ciclocross. Van a ser siete pruebas. Empezamos en Villamayor, luego iremos a Benasque, a Castejón de Sos, Voltaña, Huesca, Utebo y terminaremos para enero en Tarazona. Diferencias de una bicicleta de Ciclocross a una bicicleta de grave. Las bicicletas de ciclocross suelen ser de cuadros más triangulares, más clásicos, un poco más largas, más bajas, más racing. Las de Gravel son un poquitín más cómodas, con más slooping. Con las bicicletas de ciclocross lo que se busca es competición pura y dura. Con la Gravel, pues bueno, puedes hacer bikepacking, es un uso un poco más recreativo. Yo voy a participar con la Eolian, la que estrené el año pasado en este mismo circuito. Es una bicicleta de gravel, pero la tengo tuneada para competición. Durante esta temporada voy a utilizar dos juegos de ruedas. Unas con tubular, las que he estado utilizando hasta ahora, y otras de tubeless. Máximo 33. Dibujo solamente puede ser por normativa 33. No se puede poner más, más ancho. Y los tacos pueden ser muy variados. Hay neumáticos de de seco hay neumáticos de barro. Yo utilizo siempre los mixtos para ponerme unos y no cambiarlos durante toda la temporada. El tema de desarrollos. Hay gente que prefiere doble plato. A mí, la verdad, que con el monoplato estoy encantado. Sí que llevo un plato eh, de 38 que es un poquitín pequeño, pero realmente con el 10-42-11-42 voy sobrado. De velocidad punta va, va sobrado estos circuitos son muy ratoneros no te da mucho tiempo a coger velocidad punta a correr mucho entonces realmente lo que necesitas es agilidad y a mí el plato 38 me va muy bien este año los de la federación se han modernizado nos ponen aquí una tobillera para saber el número, el dorsal. Bueno, la bicicleta lista, preparada. Hoy salgo con tubulares. Creo que los he hinchado a la medida correcta. Rueda de carbono, la de Goliang. Va, estupenda. Esto es una maravilla. A la inmaculada, va, va, va. Que podemos. <risa> a sé cómo se ríe. Venga, va. <risa> No me he caído, no me he caído Estoy súper contento porque no me he caído Es agónico, he estado todo el rato con los 3-4 de cabeza Pillándolo, me dejaba, lo volví a pillar, me volvían a dejar ah, ah, Menos mal que se han parado El que iba a cuarto se ha parado y me he dejado pasar, menos mal. Ay, qué duro es esto de ciclocross, pero bonito, ¿eh? Y entretenido. ¿Os habéis aburrido? No, ¿verdad? No os habéis aburrido. Ah, qué gordo estoy. Oh. ¿Has visto? Bueno, carrera de ciclocross terminada. Muy buenas sensaciones. La verdad que me han llevado de culo, ¿eh? Iba todo el rato ahí intentando pillar cabeza, que no me dejaran He sufrido como un perro Pero bueno, el fin de semana interesante eh, Dos carreras, la de julve la de Villamayor Es para estar más o menos contento ¿Qué tal Inmaculada? ¿Cómo me has visto en Villamayor? Bien ¿Sí? ¿Tú crees que tengo posibilidades para la Copa de, de España? Para el Campeonato de España bueno, pues aquí me quedo en la cedrería Beguiris en Santa un sitio estupendo, hay un montón de, de, de cubas de esta de... Wow, con un montón de sidras distintas eh, Os animo a que vengáis Bueno, nos vemos eh, El día 12-13 de noviembre En Benasque Y en Castejón de soft Para la siguiente de Ciclocross Y algo de mecánica Que será la semana que viene Que creo que hacemos un unboxing Del nuevo Shimano 105 de 12 velocidades Que nos va a llegar a la tienda en breves. ¡Choc!